Um, me van a disculpar fruto del cansancio, de la dislexia, eh, no sé, pero he cometido un pequeño gran error que ha habido aquí un compañero que le agradezco de antemano que me lo diga, en la bibliografía y el trabajo que se ha hecho en los archivos soviéticos, el autor es Bofarul, no Boraful. Y yo por un error eh, pues he confundido las letras, lo digo porque quien haya hecho fotos o haya intentado copiar el nombre, por favor discúlpenme, lo conozco, es obra de referencia, lo habré leído unas 300 veces, pero como digo, vamos a echarle la culpa también a welling eh, Cansancio, disculpen. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a los cuatro ponentes por la ilustración tan magnífica que nos han hecho y la verdad es que a mí me ha encantado. Y ahora una pregunta muy concreta para la profesora Velasco. ¿La participación de los árabes en las brigadas internacionales ha sido silenciada interesadamente o es mi ignorancia personal la que me impide haberlo sabido? Porque esta mañana cuando he visto ese punto, la verdad es que me ha sorprendido agradablemente, pero reconozco que no tenía la menor idea de que los árabes habían participado en esto. Por eso es mi pregunta. Gracias. Pues eh, si es intencionado habría que preguntarle a los que han mantenido esa intención durante mucho tiempo. Eh, realmente es verdad que es un tema de estudio que dentro de la historiografía árabe está comenzando a emerger. Le he comentado la fecha de 1984 de esta tesis doctoral sobre Nayati Sidghi, y los primeros trabajos de Ben Salem son también de la década de los 80. Pero no han conseguido arrancar todavía o crear una escuela o continuar con una serie de investigaciones y también hemos de tener en cuenta que en muchos de estos países pues, la situación eh, no permite que, digamos, la vida intelectual discurra por los derroteros que debería. Eh, pero sí que es verdad, y vengo del, del mes de noviembre del año pasado, en el Congreso de los Hispanistas Árabes, hispanistas que no historiadores, ya se estaban realizando estudios muy importantes de españoles en los campos de concentración durante la Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial y de los árabes que pudieron haber participado en Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial. Son primeros pasos de esta historiografía árabe, pero realmente pues, tampoco ha contribuido a que sea excesivamente conocido ni aquí ni allí. Intencionalidad aquí. Eh, estamos en un mundo de consumo rápido, eh, todo, comida, salud, eh, libros medios de comunicación, eh, noticias en televisión, es mucho más fácil y más sencillo reforzar nuestra propia identidad a través de esa otredad, eh, de un otro homogeneizante, de un otro totalmente islamizado. No se habla de los movimientos laicos que siguen luchando y manifestándose hoy en día en todo el mundo árabe. No se habla de la cantidad de presos que hay, etcétera, etcétera. Entonces, es mucho más cómodo presentar al mundo árabe como un conjunto inmovilista, eh, donde el islam es la base absolutamente de todo, y sin entrar a cuestionar determinadas eh, actividades o participaciones. Entonces, yo creo, sin entrar ya en la voluntariedad, más o menos intencionada o no, pero es verdad que sucede con muchísimas otras noticias eh, del resto del mundo. América Latina está también muy maltratada. ¿no? Entonces, bueno, creo que forma parte de este discurso de consumo rápido y, por supuesto, en determinadas eh, manifestaciones o intenciones hay también un sustrato ideológico que no conviene olvidar. El tema de la islamofobia y demás es, sigue estando presente. Yo le quería preguntar al profesor de Ruén que cómo se tendría que tratar el caso de los voluntarios antifascistas españoles, que es el caso de mi padre… Porque veo que las brigadas internacionales son antifascistas de, de todos los países. Entonces, este link, tiene que haber un link que una a todos, ¿no? O sea, lo, los, los luchadores antifascistas en España tienen esta consideración igual que las brigadas internacionales. Pregunto, ¿cómo les tenemos que llamar voluntarios antifascistas? o brigadas internacionales, o ellas están dentro de uno más grande, que se llama voluntarios antifascistas. ¿Puede aclarar algo de este lío? No sé. porque A ver, la pregunta es si cómo llamamos a los brigadistas internacionales o a los españoles dentro de las brigadas. ¿No? pero que no eran de las brigadas internacionales, pero eran voluntarios. Bueno, algunos eran voluntarios y otros no, no. pero sí, ya, pero, pero no sé, eso de, esos son los historiadores españoles. Yo trabajo sobre las brigadas, pero para mí son republicanos, leales, los, los, tropas leales, voluntarios, a lo mejor sí, que se apuntaron. Uh, y, muy, y algunos terminaron en las brigadas. Tengo un caso, bueno, varios casos de españoles que terminaron en las brigadas. Mm, en las brigadas eran brigadistas, pero no internacionales. Bueno, luego hay cómo llaman a los españoles que integran después de la campaña, cuando ya no llegan más voluntarios, cómo llaman a los españoles que, y muchos catalanes al final de la guerra, en el Ebro, que terminan en unidades de brigadas, como el señor que estaba aquí esta mañana, ¿no? el señor que ya se fue. Entonces, los españoles pues, son legales, voluntarios, milicianos a principio, luego soldados republicanos legales, ¿no? Y luego antifascistas, claro, pero o comunistas o socialistas, o lo que fuera. Luego podemos entrar en el debate de que en la, los brigadistas, en su carnet de brigadista cuando llegaron a España, les obligaron a poner en su afiliación antifascista. No podían poner comunistas, socialistas, tenían que poner antifascista para subrayar el hecho de que pues era, era más importante el movimiento antifascista que tal o cual partido y esconder al principio la, la cantidad abrumadora de comunistas que había. ¿no? Entonces, lo de antifascista se puede utilizar en muchos casos diferentes. Yo tengo una pregunta también para el señor Robert Cole. En la brigada Lincoln tengo constancia de que, co de que coexistieron brigadistas tanto de raza blanca como de raza negra. Incluso llegó a estar al mando de la misma el señor Oliver Lowe, que era de, de raza negra. Entonces yo siempre me he preguntado si las tensiones raciales que se dieron en la sociedad estadounidense de aquella época se dieron en el interior de la brigada Lowe o coexistieron paríficamente los miembros de la misma, con independencia de su raza. Sí, entonces, eh, el, el, se dice, o sea, la historiografía de la participación norteamericana en la Guerra Civil Española en las brigadas, dice que la primera unidad militar formada por norteamericanos, la primera unidad eh, integrada con blancos y negros en la misma unidad, fue eh, el batallón Lincoln en la, en la Guerra Civil Española. El primer norteamericano de origen africano, afroamericano en mandar soldados blancos en el, en el campo de batalla fue Oliver Law, que murió en la batalla de Brunete. Brunete, Brunete, sí. Entonces, la, la política del Partido Comunista de Estados Unidos desde antes, mucho antes de la Guerra Civil Española fue de integración, de igualdad. Entonces, lo, lo, lo que... la política que pusieron en marcha en las brigadas era la misma política del Partido Comunista en Estados Unidos. ¿no? Por eso lo que di dije, y claro, falta la foto, pero en los brigadistas continuaron después, en los años 60, eh, estaban en primera línea para luchar a favor de la integración racial de Estados Unidos la, y dejar la separación de razas en el sur de Estados Unidos. ¿no? Los brigadistas estaban ahí. Luego tenemos testimonios de los eh, brigadistas de origen africano, ¿no?, en, en, en el batallón norteamericano que en sus testimonios posteriores dicen que en España es el único momento de mi vida en, eh, durante el cual me sentí un hombre entero y nadie me trataba por, eh, como un ser menor por ser negro, ¿no? Luego podemos entrar en las anécdotas. ¿no? Uh, ayer cité en otra conferencia en París la historia de Council Carter, o sea, um, un afroamericano que estaba de era de técnico en los equipos uh, quirúrgicos en la American Medical Bureau. Y cuenta otro, otro, otro voluntario que era um, peruano que trabajaba con Moses Brogi. Alguien preguntó so, de, sobre Trueta, pues el diarno, de Trueto era Moses Brody, que era cirujano en, con las brigadas, en una unidad de brigadas. Bueno, en su equipo había un peruano y un afroamericano. Y el peruano cuenta más tarde que los, cuando iban a los pueble, pueblecitos los españoles les, les hacía mucha gracia la piel del, del soldado voluntario negro porque se lavaba y no se quitaba lo negro. No, no estaban acostumbrados de ver uh, negros. Luego el tema del racismo. Bueno, pues hay una historia de, de un médico voluntario en el servicio médico norteamericano, uh, un servicio organizado por el doctor Barsky, que era un médico sureño de Estados Unidos, y el que uh, parece que hay un, hay un debate, ocurrió o no ocurrió, que el médico no quiso. Uh, frecuentar, estar en la misma mesa, etcétera, en el barco que les llevaban a España, a Francia y luego a España, con Salaria Key, la enfermera negra. Entonces, voluntarios eh, antifascistas, eh, los médicos, los servicios sanitarios eran menos, un poco menos politizados que la mayoría de los voluntarios combatientes. Por ejemplo, en los combatientes norteamericanos, 70% eran del Partido Comunista. Y mientras que en los servicios médicos, en las enfermeras que he estudiado yo, solamente 25 de las enfermeras eran comunistas antes de ir a España. Entonces, puede haber un poco de un menos movilización, politización entre los médicos, pero hubo, parece ser, es un debate, un, un, un caso de racismo dentro de, de los servicios médicos. pues Un caso. Creo que el médico no duró mucho tiempo en España. Pero, en general, los... 80 a 120 afroamericanos lucharon en España en el batallón Lincoln y en los servicios de transporte también, porque muchos eran mecánicos, sin, sin ningún problema. ¿no? Hay, un, hay un documental, no sé si lo han visto, Héroes Invisibles, ¿no? sobre lo, la participación de los afroamericanos en la, en la Lincoln. Sí, sí, quería decir sobre el antifascismo que, en verdad, sobre el antifascismo en España, hay dos antifascismos. Hay el antifascismo de los antifascistas, es decir, no solo los comunistas. No hablo del discurso oficial. Hablo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Por ejemplo, el hombre que tal vez ayudó el más la República, la República Española es Dubinsky, que era el jefe del sindicato de los talleres para mujeres. Un sindicato muy, muy fuerte y muy, muy anticomunista, pero que ayuda a España. Y también Leonjou, en Francia, que era el, el dirigente, el jefe de la CGT, que, no, que, que luchaba con, contra los comunistas dentro del, de, de la CGT, también ayudó mucho a España. Es decir, que es un movimiento mucho más importante. Y también, claro, que entre los comunistas, había comunistas antifascistas, pero el antifascismo de otro lado es también solo una palabra de propaganda para la comunidad interna. Es decir, que no es por casualidad que solo se habla de antifascistas. Uh, creo que tú que habló de, de las listas que encontramos en Moscú, hay dos cosas, hay las listas y al lado antifascista y no más. Es decir, que hay el discurso oficial que es casi no político. ¿eh? Que es decir, hay gente que ha venido a España porque son amantes de la libertad y antifascistas. Y de otro lado hay una señalización muy precisa de la gente. Pero hay una cosa que quisiera decir para poner una nuanza, no sé si dice nuanza. Es Matanza, Matín es que creo que una, una de las razones para la cual los, lo, al, a la fin de la guerra de, de civil, los comunistas hicieron listas, lo que he visto sobre los franceses, no hablo de los alemanes, es muy, algo bastante especial, es que se puede ver eh, anarquista y buen soldado, por ejemplo. Claro que no es un anarquista, eh, solo significa que es un hombre que, que dice lo que piensa. Pero lo interesa, lo, que me parece interesante, que si se hace una ficha sobre un, un tipo que, que conocemos ahora como anarquista, anti, anarquista, bueno soldado, es que tal vez preparan los otros combates, es antes del pacto eh, germano soviético Es decir, que en España pienso que el Partido Comunista, los partidos comunistas, el Comité, sabe que va a haber una otra lucha. Y que para esta lucha necesitaron no solo los comunistas. Y que es una cosa muy importante. Por ejemplo, y, y voy a terminar con eso, todo el tiempo se dice se, se, que la retirada de las brigadas internacionales es una traición de Stalin, es, se lee bastante en los libros. No es verdad, son los supervivientes. Hace falta salvar a los supervivientes porque son solo supervivientes después de, de, de todos los matados en España y que también le necesitamos para otros combates. Creo que es una cosa importante, no es univoco. Hay una cosa univoco, hay un momento univoco, que es el momento del pacto germano-soviético, donde todo eso se ha olvidado. Pero cuando se comienza de nuevo, el vínculo en las dos luchas se hacen y se recuerdan que habían preparado esta lucha antes. No sé si estoy claro. Entonces... Es difícil cuando le, la, la, las cuestiones de vocabulario son importantes, pero también hace falta hacer eh, atención. Cuidado. Simplemente una frase para añadir algo sobre lo que Remy ha dicho de las fichas del, del archivo de Moscú. Me acuerdo de ficha de un brigadista que conocí y su ficha en 1939 ponía muy poco politizado, eh, infantil, a veces infantil. Pues ese señor infantil y poco politizado se quedó como miembro del Partido Comunista de Estados Unidos hasta 1995 98. O sea, muy poco politizado no, no estaba, pero... Entonces, las apreciaciones eran, en el caso norteamericano, hecho por dos, dos cuadros de partido eh, y bueno, puede entrar ahí muchos elementos en una apreciación, no solamente el, lo estrictamente político.